Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Aquel hombre vivía en los cementerios, en los sepulcros. Estaba loco. Tenía una alucinación fundamental. Eh... <coughs> era el loco de un pueblo, de un lugar que se llamaba Gerasa. Muchos pueblos tienen su loco. A veces necesitamos a los que nosotros creemos que están locos, o están locos, para poder decir, ah, fíjate, qué cosas hace el loco, yo no hago eso, luego yo estoy muy bien. Nos olvidamos que la normalidad, Fíjese qué frase voy a decir. La normalidad es, por lo menos en una parte importante, es un, una forma de locura. ¿Y por qué? Pues porque la normalidad, que normalmente quiere decir, se dice, alguien es normal porque es capaz de regirse por la norma. ¿Y qué es la norma? Pues todas esas cosas... Ideas, pensamientos, eh, digamos, eh, estructuras sociales, eh, comportamientos que tenemos que seguir en la vida. Lo que muchas veces no pensamos es que si la sociedad en su conjunto está bastante loca, y es verdad, completamente verdad, que vivimos en una sociedad bastante loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mire, porque si no viviéramos en una sociedad bastante loca, cada ser humano. ...realizaría su vocación, no habría estas desigualdades que hay, no habría producción de armas, no habría guerras, no habría tanta pobreza, no habría tanta violencia, no habría pasado esto del coronavirus, ¿por qué? Porque tendríamos una sanidad infinitamente mejor, porque los recursos que le dedicamos por ahí a la guerra y a tantas cosas inútiles... ...agresivas, violentas, mortales... ...nos dedicaríamos para hacer el bien... ...y para hacer las cosas bien hechas. Bueno, pues eso que les digo... ...que casi siempre necesitamos un loco... ...aquel pueblo de Gerasa también tenía su loco... ...y el loco vivía en los sepulcros... ...en el cementerio, lo habían atado... ...dicen los textos muchas veces... ...con cadenas y grillos y tenía una fuerza tan descomunal que los había roto, y se agredía con piedras, dándose con piedras. ¿Por qué estaba loco aquel Señor? Pues mire, por la misma razón que ustedes y yo, y la mayoría de nosotros, estamos más o menos locos. Aquel hombre tenía un delirio fundamental. Cuando Jesús en Nacer le pregunta... Le pregunta, él dice, no, somos legión. ¿Cómo te llama? Le Le dice, somos legión. ¿Qué era una legión? Una legión se refería a las legiones romanas, a las legiones romanas que dominaban la mayoría del mundo conocido y dominaba aquel territorio, el territorio de, de Israel, de Palestina de Israel. Lo dominaba. Y de hecho, muchas veces las legiones romanas fueron las que conquistaron aquel lugar y estaban en sus sitios eh, acuarteladas, porque si se producía alguna insurrección, rápidamente iban y las ofecaban. De hecho, en el año 70, que en este momento todavía no era el año era antes, pues en el año 70 destruyeron completamente a Israel, hasta los cimientos del templo los destruyeron porque no permitían que la gente se rebelase contra ellos. Y ya estaban hartos de pequeñas rebeliones en aquel territorio. Y entonces, aquel hombre se llamaba Legión. ¿Por qué Legión? Porque la Legión era una cosa muy poderosa. Una Legión romana había que tenerle miedo. Cuando una Legión romana o varias legiones invadían una ciudad, no dejaban nada. Era muy difícil dominar. Eran... Eran miles de personas adiestrados para la guerra y solo para la guerra. Y vivían para eso y solo para eso. Y toda su vida se dedicaba a vivir para eso. Aquel hombre era legión. Era poderoso. Él creía que era poderoso, que era importante, que tenía mucha fuerza, que tenía mucho poder. Era una legión. Una legión. Y se había vuelto loco porque no podía vivir de otra manera, sino teniendo en su mente un, una alucinación, un delirio, un delirio de grandeza. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si son ustedes sinceros con ustedes, y yo sincero conmigo mismo, yo les pregunto, ¿cuántos delirios de, cabeza te, cuántos delirios de grandeza tenemos en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces creemos que somos lo que no somos? Cuando en realidad somos seres, somos seres con mucha dignidad, es verdad, pero somos como he, he dicho en otro vídeo, somos seres frágiles, somos seres pequeños. Entre todos podíamos tener un poder si nos hubiéramos bien, hiciéramos las cosas bien, pero somos frágiles, somos pequeños, y muchas veces tenemos que montarnos en nuestra cabeza delirios pensar que lo que hacemos tiene mucha más importancia que la que tiene, pensar que vamos a hacer grandes cosas, pensar que lo que hacemos desborda las fronteras, cuando en realidad, sí, hacemos cosas buenas, claro que sí, y muchas cosas buenas, claro que sí, pero no podemos tener en nuestra mente delirios de grandeza, porque entonces estropeamos nuestra vida, lo que tenemos que tener en nuestra vida son delirios de dignidad y de humildad. De dignidad en el sentido de, de sentirnos dignos y tener un amor sano nosotros mismos, claro que sí. Porque sin ese amor sano no podemos vivir. Pero un amor sano no quiere decir un amor delirante. Un amor sano es aquel que puede quererse a sí mismo y puede querer a los demás. Que puede sentir su propia dignidad, pero también que puede ver la dignidad de los demás y respetarla. Y entonces, a este hombre que vivía en los sepulcros, un día pasa por allí Jesús de Nazaret, y aquel hombre sale a su encuentro, y Jesús de Nazaret, entonces había una... Fíjense ustedes lo que se... Como en aquel momento se creía, en aquel, que hace dos mil años se creía que los locos, los psicóticos, los que tenían este tipo de delirios tan grandes, se pensaba que tenían un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Así se lo llamaba un espíritu inmundo, y entonces este hombre, eh, Jesús de Nazaret, le quiere, eh, cuando llega, cuando sale de los sepulcros y va hacia Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret le quiere quitar este espíritu inmundo, y se lo quita, le quita este, este, este espíritu inmundo, y entonces se produce algo maravilloso, aquel hombre que estaba en los sepulcros, eh, loco perdido, se puede poner a los pies, sentado, tranquilo, relajado, a los pies de Jesús de Nazaret, para escucharle. Y es que, amigos, para poder escuchar, para poder escuchar de verdad, qué difícil es escuchar de verdad. Yo me he convencido... ...con los años... ...de lo difícil que el escuchar de verdad... ...porque normalmente cuando escuchamos... ...estamos pensando en nuestras cosas... ...en nuestras respuestas... ...en nuestras concepciones... ...en lo que nosotros creemos... ...pero no pensamos de verdad... ...en aquello que el otro nos está diciendo... ...para intentar entenderlo... ...para entenderlo de verdad... ...sea lo que sea... ...sea bueno, sea malo... ...pero tenemos que entenderlo... ...y para poder... ...que la otra persona tenga la sensación de que hay un ser humano que lo escucha de verdad. Yo tuve uno de los psicoanalistas que yo he tenido, una mujer, yo me quedaba sorprendido de cómo me escuchaba. Les puedo decir a ustedes que yo, cuando terminaban aquellas sesiones con esta mujer, yo me sentía, sentía algo especial, algo maravilloso, algo que no sé qué palabras ponerle, una tranquilidad una relajación, una serenidad, ¿por qué? Porque aquella mujer tenía una escucha maravillosa, especial, especial, y eso llegaba al fondo de mi alma, y me relajaba tan profundamente, que cuando terminaba la sesión, yo estaba muy relajada porque alguien se había permitido escucharme de verdad. Y este hombre, cuando Jesús de Nazaret le quitó aquel espíritu inmundo, pudo escuchar de verdad. Y nosotros, para ir por la vida escuchando de verdad, es decir, escuchando a este mundo, porque muchas veces vivimos en el mundo sin escuchar el mundo, a ver, vivimos como animalitos, porque no nos damos cuenta en el mundo que vivimos, es decir, a ver, este mundo en el que vivimos, ¿qué nos pide nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con este mundo y con nosotros? Nosotros somos parte del este mundo. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? ¿Qué tenemos que hacer para que funcione, funcione bien? Para que no hayan cosas que nos destruyan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, lo que hizo Jesús de Nazaret con este hombre. Quitarnos los delirios. Y sobre todo los delirios de grandeza. Los delirios de poder, los delirios de importancia, los delirios que nos permiten mirar al otro por encima del hombro y pensar, va, este es un extranjero, este es de raza tal, este es gordo, pequeño o, o, o cojea de una pierna o tiene la cara no sé qué. Es decir, constantemente queremos tener poder a base de pensar que somos más que los otros, amigos. Yo les puedo decir a ustedes que para poder yo lograr un cierto, una cierta sensatez, he tenido que hacer un trabajo sobre mí mismo enorme, enorme. Y ahora tengo un poco de sensatez, no debido a que, por arte de magia, sino debido a ese esfuerzo inmenso que he tenido que hacer durante toda mi vida. Y por eso puedo decir ahora, bueno, Juan, tienes un poco, ojo, no te subas a la parra, un poco de sensatez. Tienes que seguir trabajando para tener mucha más sensatez, porque si no, no vas a poder escuchar. Vas a vivir de un delirio, vas a pensar que eres, vas a pensar que estos vídeos que está grabando son la repera. No, no son la repera, son una pequeña aportación que yo me esfuerzo en hacerla bien, y que les ofrezco a ustedes para que ayude un poquito a ustedes a pensar y a avanzar y a progresar. Y nada más. Pero no son nada más que eso. No son... ...no cambian este mundo de raíz... ...ni transforman el mundo del día a la noche... ...ni yo puedo pensar que porque se me ocurren estas cosas... Digo, estas... ...no, estas cosas son fruto de toda una vida... ...y a lo mejor muchos de ustedes si hubieran tenido la... ...si hubieran hecho lo que yo he hecho... ...lo harían mucho mejor que yo... ...seguramente, estoy seguro que muchos de ustedes... ...lo harían mucho mejor que yo... ...si hubieran transitado ese camino que yo he transitado... ...por tanto, nada de eso... ...la locura de aquel hombre, de aquel que estaba en los sepulcros, atado muchas veces con grilletes y con cadenas, en nuestra locura. En la locura de pensar que somos lo que no somos. Porque no lo somos, de verdad. Nos creemos que lo somos, pero no lo somos. Y aquel hombre pudo sentarse. Dice la gente del pueblo, después de, de sacarle este demonio que fue a parar a unos cerdos que habían por allí, bueno, no voy a entrar en esto, en este, en este texto, tengan en cuenta que es un texto de hace 2000 años, y en 2000 años había unas creencias, había unas ideas que hoy en día no podemos afectar, por ejemplo, sobre la locura, no el loco no es un señor que tenga ningún espíritu inmundo, es un señor que ha tenido una historia en la que los vínculos que ha tenido le han vuelto loco, loco. Porque hay vínculos que vuelven locos, se lo puedo a ustedes decir así de contundentemente. Entonces, y aquel pueblo, aquella gente del pueblo, eh, fíjense que una vez le había sacado el demonio a aquel hombre Jesús de Nazaret, eh, eh, eh, quiere que se vaya de allí. Tienen miedo, tienen miedo. Fíjense que tienen miedo después de ver al hombre sin el demonio inmundo, sin el espíritu inmundo. Una vez lo ven allí tranquilo, relajado y tal y cual, tienen miedo. ¿Por qué? ¿Tenían menos miedo cuando tenía la locura? Que en ese momento, ¿no será que muchas veces necesitamos al loco para...? Seguramente cuando vieron al loco que ya no estaba loco, entonces se dieron cuenta de su locura. Dijeron, ah, fíjate, mira qué bien está ahí, escuchando tan tranquilamente. Y nosotros, fíjate lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos... Y a lo mejor empezaron a darse cuenta que los locos eran ellos. Y entonces dijeron, que se vaya, que se vaya este Jesús de Nazaret de aquí, el loco también, que nos lo quiten de encima, que si no esto es peligroso para nosotros. ¿Eh? Bueno, pues he querido hablarle de este relato, que está en los textos evangélicos, es un relato, pues como pueden haber otros muchos relatos en cualquier otro texto, en cualquier otro libro, en cualquier... ¿eh? y que yo lo he sacado porque tenía este punto de psicología, tenía este punto de psicosis, este punto de delirio, este punto de locura, que afecta y que tiene que ver mucho con mi profesión, y por eso es un relato que siempre me ha, me ha llamado la atención, y que y también nos habla de una sociedad que tiene una idea sobre la locura, una idea errónea, una idea equivocada, como las ideas que tenemos nosotros sobre cantidad de cosas enormes, dentro de unos siglos serán erróneas, y hoy en día nosotros las defendemos tan campantemente. ¿eh? Como las defendían aquellos que creían que, que la Tierra era el centro del universo, y lo defendían tan, tan bien. Sí, si sí, no tenía. O, por ejemplo, eh, eh, eh, todavía, todavía, el otro día, un paciente que, que es, eh, pertenece a un a una grupo evangélico, eh, este señor, con toda la. Eh, él todavía sigue pensando en que el relato de la creación hay que entenderlo textualmente, literalmente. Pues no, amigo, no. No, amigo José, no. No. Te digo que estás equivocado. Estás equivocado porque la palabra creación es una palabra y se puede interpretar. Y en aquel entonces como no tenían otros datos, las tenían que interpretar de esa manera, porque no tenían otros datos. La teoría de la creación hoy en día, la, los teólogos, los verdaderos teólogos, no, lo, no, la, no, la, no la entienden en el sentido literal de la palabra, sino, sino que puede haber una creación evolutiva, por ejemplo, una creación evolutiva, y eso no quiere decir que el ser humano tenga menos dignidad, ¿por qué? Porque el ser humano sintetiza en sí mismo toda la evolución de la materia de la vida, de la vida vegetal, de la vida animal, de la vida humana. Y eso, esa, ese proceso ha puesto en él tantas cosas buenas que podemos decir eso que dice el relato. Y ahora dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro, a nuestra semejanza, porque temos, tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de querer, la capacidad de, dar, de tener vida dando vida. Y eso se parece mucho a ese Dios. Y no hace falta entonces defender teorías construidas hace 5.000 años. 5.000 años. Tenemos que entender la vida con teorías mucho más avanzadas, mucho más realistas, que han podido tener muchos más datos para construirlas. ¿Eh? Bueno, pues, eh... esto es lo que quería decirle. Piensen un poco en esto, en, esta, en, en los delirios que podemos tener todos y en la necesidad que a veces tenemos de pensar que los demás están locos para nosotros vernos maravillosamente bien y decir, ah, qué chulo soy, qué bien estoy, qué maravilloso soy o qué maravillosa soy, soy la más elegante, la más guapa y la más, y yo soy el más fuerte y el más eh, del mundo, ¿no? La creen de la creen. Bueno, pues señores, nada más. Gracias por su escucha, por su escucha, ¿ve? ¿eh? Espero que ustedes, para poder, para poder escuchar estos vídeos, tienen ustedes que quitarse la locura de la cabeza. Yo también, para escucharles a ustedes. Cuando me envían un comentario, yo lo leo con mucha atención. Yo contesto a todos los comentarios, siempre. A veces me retraso porque hay dificultades, puedo tener dificultades una semana para, para llegar ahí, pero lo hago y lo haré siempre. Y si alguna vez no lo hago, se va a una causa muy grave. Bueno, pues nada más. Gracias por su escucha. Hasta el próximo vídeo.